Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros de Papel. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Pues mirad, yo vengo hoy a enseñaros que estuve en Aldi y estuve en Teddy. En Aldi me gusta ir. yo cada vez que cruzo el charco voy, vengo, voy a Aldi porque siempre... ¡Ay! Que me duele la espalda, que siempre tienen cositas. Y esta vez, bueno, pues me traje, mirad, estos papeles que ya lo ha enseñado Raquel, la hermana escrapera. ¿Veis? No tienen mucho gramaje. Son en craft y están dibujados. Aquí vienen cosas para hacer con estos papeles, plantillas. ¿Veis? Pero son muy monas. Y a mí me gustó. Y cogí un extra de papeles de estos. Que no es de esta semana la oferta ni nada, ¿ves? Pero pues cogí. Bueno, más o menos. Estos son más gordos, ¿eh? Traen más gordos, gordos, gordos. Y más finito, finito, finito. ¿Veis? Con corazones. Mira, este para San Valentín y este también, ¿vale? ¿Veis? Estos son cartulinas gorditas. Una, estas sí son muy gruesas. Y las otras no. Pues traen 20 hojas de 24 por 34. De 230 gramos. ¿Vale? Y 20... Bueno, esto es lo mismo. Y después tiene cartulina. Pero, A ver cómo pone esto aquí. 20 hojas de 24 por 34 centímetros de, ah, que trae de 120 que son de gramaje las más finitas que os he dicho, que son estas y después de 230 y después me compré este que es cartulina, cartulina de, dos, de colores vale, 15 cartulinas de colores de aproximadamente 210 gramos y después trae papel de colores de 120, igual hay unos más más finito y otra más gorda. ¿sí? y trae todo esto la verdad es que yo el papel no, no lo aprovecho, aprovecho las cartulinas los papeles, bueno, pues lo utilizo a lo mejor para hacer alguna prueba o algo así pero el papel no, no lo uso eh, eso es lo único que cogí allí en Teddy pues compré dos rollitos de estos de papel de 55 céntimos de novedad, porque para después de San Valentín. Porque ya sabéis que yo envío siempre después ¿eh? Pues estos dos. Para envolver mis regalitos de San Valentín. Hacer el favor de no caerlo. ¿Vale? Ahí. ¿Qué más cogí? Bueno, pues cogí para mi scrap room esto. Que ya veréis cuando lo coloque lleva mando a distancia. No sé si se verán ahí. ¿Veis? Son cinco luces que voy a meter los huecos. Y lo puedo poner con lo que quiera, con más intensidad, con menos intensidad, incluso se apaga. Y automático se apaga a las 4 horas o a las 8 horas? Depende de cuando tú lo programes. Yo no lo quería comprar, porque me parecía muy caro. Pero mi madre dice, llévatelo, llévatelo. Total, 12 euros. Con... Yo qué sé. A ver cómo queda. Yo es que a mí las luces me gustan calidad, no me gustan frías. Pero bueno. Eh, compré friselina para entretelar ¿eh? del Teddy. Que me costó 2.50. ¿Vale? Y trae un metro. Un metro de largo por 50 centímetros. Pues esto también. ¿Qué más? Compré, compré que no encuentro aquí. Y el otro día nos volvimos locos buscándole, no encontré. Total. Estaba también un poco chumía, pero bueno. Me compré una pistola de silicona porque encontré una en Aldi, pero la de Aldi valía 20 euros, claro que sería buenísima. Pero vosotros sabéis, a mí me importa que se rompa. Vale 3 euros, 3, 6 euros, vale 6 euros, bueno. O pues después viene otro estampado más mono, pues bueno. ¿Veis? Y trae. Y trae de estos de colores en rojo. Que esta me la, me la.. Esto se queda aquí. Pero la de purpurina roja las voy a abrir y me las voy a llevar. Porque para el sello. Que estoy esperando una colaboración de Crafty. Si es que me llega algún día. Y, y bueno, cuando me llegue, haré los sellos. Mira, encontré uno. Un paquetito de tres de estos. Que valen a 3.50. Y estos son los que me gustan a mí. Pero siempre que voy, nada más que cuatro, uno. El que está puesto en el escaparate. En las mesas esas que tienen a la entrada. Pedí más, pero no tenían. Dice, no. Y ese es que él dice, mientras haya en el otro lado La gente no se fija, se va directamente A la estantería, por eso se quedáis Y yo cada vez que llego Pues nada más que encuentro uno, bueno pues Me lo traje ¿Qué más? Ah, mira, encontré Esto que es para hacer un regalito Que es una caravana Yo tengo una que me la regaló María Jesús De Escrans Manúa, mira, viene rota oh, pues Se va a roto mía ¿eh? Oh, viene rota Creo que viene partida ¿Veis? Le falta aquí bueno, pues esta. Y esta es para un regalito. Bueno, pues. Si tengo el ticket, lo mismo voy y me la descambia. Y si no, por pues lo mismo la despego de ahí y la pego más centrada. Mm, conté que tiene mi ojo, ¿eh? Bien, ¿qué más? Vamos a ver. Lo que encontré yo en el pedido. Ah, no lo he dicho, ¿eh? En el pedi de chiclana. Mira, mira, encontré esto son de muchos colores, y esto es pasta de secado al aire, pero viene medio líquida y yo la quiero así porque quiero hacer un experimento si me sale bien, pues os lo enseñaré no está molde ¿eh? y si me sale mal pues también, os lo enseño, a ver cómo queda es ¿eh? una, un, una prueba ya está pues esto, y esto que costaba 2.50 y trae un montón de colores pero es que una lixpre vale muy cara, eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vienen todos estos colores. Oh, a mí me parece que son chulos. Pues este. No sé si la cámara que está muy enfocando para pa, ver. Pa, pa. Bien, ¿qué más encontré? encontré Novedades, novedades, novedades. Uh -huh. Sí, sí. Venga, pues voy a enseñaros más cositas ya. Mirad, encontré las telitas estas. Y esta, holográfica, a ver, son mallas, ¿eh? son como mallas. Esta os la he visto que la he enseñado a dorada alguna. Esta, es que últimamente tampoco estoy, porque es que no, no me da tiempo. No estoy en casa y entonces, pues la cogí, eh, Cogí creo que una de cada, porque me pareció que unos 75, me pareció un poco cara. Es de cada, trae un metro y mide hasta aquí a aquí 14,5. Es que no me pareció, me pareció un poquillo cara, eh. O cogí esta dos. Encontré mariposa. Esta de madera. Esta en verde y esta en rosa. Que ya cuando venga la Pascua, si no es ahora, ya no la, no la encuentro. Encontré, para después de San Valentín, tin, tin, encontré... Esto que son... Eh, ¿Cómo se llama esto? Confetti de corazones. Y vienen en su tarrito. Yo me parece recordar que tengo del año pasado. Pero por si es mosca, pues me llevo este tarrito. ¿Qué tengo? Pues para el otro año. Pesan, ¿eh? Este. ¿Qué más? En la parte de novia encontré esto que también son corazones. Blanca y platea. Y dije, mira. Pues me lo voy a llevar también. Porque para echarlo así como confetti... Esto me costaron un euro. Y traen. No no sé cuánto trae. En portugués, en español. Un euro. Y no por en cuanto trae, ¿no? Bueno, pero vamos. 14 gramos. ¿eh? ¿Qué más eh, encontré? Ah, estos, que valen un euro, ¿veis? Que también son apilables de estos también tengo. Para la purpurina y eso. Y cogí dos. ¿Veis? Cogido Porque esto también me viene muy bien eso. Todo lo que sea apilable Me viene de miedo Cogí un tarrito de esto Que es de plástico Costaba un euro y También lo veo un poco caro También la verdad por eso Yo creo que sí. ¿Qué más cogí A ver Más mariposas En blanca A ver. Verde, blanca y rosa Esto es maderita, ¿eh? A ver, miren más. Y yo, que pequeño. A ver, tres tapones de estos, de corazones, porque yo tenía una, pero... Lo mandé en un cumple eh, a, la, a María que, y a Raquel De la hermana escrapera Le mandé una tarta Y yo escogí y se lo metí encendido Cuando llegó ya no tenía pila Me parece un poco raro que no llevara pila la verdad, Que, que se quedara sin pila en el camino Porque mi hija El arbolito de navidad que yo hice Que os, le, oh, os dejaré linkado el vídeo Por si queréis pasar. Lo Hice dos do, Y los dos han estado encendidos Mañana, tarde y noche durante todas las navidades y ya dura la pila vamos la corona que tiene colgada todavía en la entrada todavía está encendida ya la pobre está que no puede pero todavía sigue encendida no sé y esta le llegaron a ella le llegaron ya pues ya estaban apagadas. no no no sé por qué bueno yo creo que cogí otro más pero bueno ahora saldrá esto no es novedad novedad novedad ¿eh? mm, mm, para mí eso más lejos, ¿eh? a ver mm, mm, qué más encontré para mí novedad mirad encontré esto que es de pasta que es esta piruleta y este cómo se llama iris. que para para hacer estas cosas precisamente mira que se ha montado una encima del otro ¿eh? para hacer estas cosas es para lo que yo quiero esta pasta para hacer esto y bueno, es de, de, paso de secar al aire. Y si lo puedo, ¿veis? Y es blandito. Mirad, qué mono. Cogí dos, tres. Uno para mí y para regalar. ¿Veis? Y me gusta. Y cogí tres. esto A mí es que esto me encanta. Vamos, me gusta un montón, la verdad. Para mí esto es novedad. Yo no lo había visto nunca. Eh, ¿Qué más? Eh, Mirad, compré para mí también es novedad. Estas piezas son cuentas, vamos a abrirlas, me costaron un euro. Son Tienen brillo holográfico, sí, porque tienen un brillo así como holográfico, mirad. Y estas tienen la particularidad o la peculiaridad que se pueden montar una encima de otra. Es decir, tú puedes hacer, por ejemplo, las combinaciones eh, encajan ¿veis? una con otra. Podéis hacer las combinaciones que queráis. Y son engarzadas, llevan un agujero, mira un agujero en el medio, ¿veis? Y vosotros las podéis engarzar y vienen pues un montón de colores. Y na nada más que cogí una bolsita. Vienen en lila, a los tontos pavilas. a los tontos pabila, a los tontos pabila. Vienen en blanca, en mmm, salmón, en un rosa oscuro, en un verde esperanza. En un amarillo pollo, en un, en un azul, este también es azul, este es un rosa, parece muela, ¿vale? Parece muela, y en este rosa que es muy, muy, muy clarito, mira, ¿ves? Que es distinto a este, este es blanco, no te caigas, ¿dónde vas? Ya te va a poder escapar, te voy a ¿veis? Mira, en amarillo, en verde, ¿ves? En lila, en azotajarida, en azotajarida. Pues cogí todo, una bolsita de esa. Después encontré. Pasan, para después de San Valentín, perdón. Miren, si pasa. Los no, para después de San Valentín. Eh, fimo. <tose> Estos corazoncitos que me parecieron muy monos. Aunque aquí se me tiene un trozo de Fimo ahí, que la han dejado sin cortar. Pues cogido a un euro Hay en rosa, en blanco y en rojo Estos cogidos Para shaker y tal Pues están guay Tampoco lo había visto Pero eso yo creo que no es novedad, novedad, novedad Que ema Mira aquí aparece otro de arco iris Con un helado doble Por favor ¿Ve? Y también Pues cogí estos tres Que yo tampoco lo había visto nunca y me gustaron. Y entonces cogí estos tres. Me parecen buenísimos. ¿eh? Me gustaron mogollón. Tenía muchos mueblecitos de mecedora. De como de mesa y silla. Como pasé para una casa de muñecas. Y tú te pintas los muebles. Venían en crudo. Ah, mira Encontré esto Que son unas cuentas. Creo que son cuentas, aunque yo no le veo. Así. Ah, unas cuentas. Que son triangulares, pero llevan como de brillantito. Ahora os voy a enseñar. A ver si puedo. Bien cerradito. Viene. Mira, viene en lila. Cantotocadila. Novedad. me Novedad. Novedad. En rosa y en como en borgoña. Mira. mira cómo son. Veis. Os voy a enseñar los tres colores. Y parecen caramelitos. Mira. Veis. Y esto tampoco lo había visto nunca Novedad Y me gustaron Y pillé una bolsita Porque ¿Cuánto costaba esto? Un euro ¿Cuánto Mira, esta es de las que no he servido ¿Veis? Cogí esa ¿Qué más? A ver Encontré que esto no es novedad Estas, estas pegatinas de atrapasueños Y las plumitas Que me gustan para parar a para, para Pascua ¿Veis? Y cogí un, uno, un, un de estos que vale un euro. Muchas cosas de un euro. Encontré estos corazones en rositas, que les por cierto le falta uno. Madre mía. Ah, mira dónde está. Está aquí pegado. Ahí, ahí. Ahora caído. No, se ha quedado ahí pegado. Jesús. Madre mía. Bueno, pero está ahí pegado. ¿Vale? Esto el, el único que había, no había más. ¿Veis? Que están hechos de piedrecitas chiquitinas. Valen un euro. Y el que falta está aquí pegado. En la boca. En la boca. Le faltan algunas cuentecillas. Algunos. Mira, aquí hay una piedrecita. Que debe ser, por ejemplo, de este. Bueno, esto después lo saco yo y lo acomodo. Lo ¿Qué más? Mira, encontré. Que esto sé que no es novedad. Pero yo no lo había encontrado nunca así. Cogí este. Y este. A un euro. Eh, tase Que no me había visto Me resultaron Mira, aquí está la otra de estas Uy, se me ha caído encima Pero no sé qué Aquí está el otro tapón de Le dije yo, digo, creo que he cogido tres El otro tapón de corazón Pues cogí esta ¿Ves? Vale, este eh, volví a comprar Esto tampoco es novedad, estos corazones para después de San Valentín veis que se engarzan ahí llevan aquí, llevan el agujero y esto sí que me gusta encontré esto y los compré encontré estas botellitas que son súper chiquitinas y también las cogí y encontré estos corazones que no lo había visto nunca que os lo enseño tienen como pinchitos y se cuelgan, llevan ay, llevan la argolla para colgar, se cuelgan, mira o sea, es de plástico ¿ves? y mira ¿ves? llevan como como pinchito y son gordos, ¿eh? mira y vienen pues en rosa en beige, en lila en otro rosa distinto en blanco viene uno en amarillo esto y otro, otra clase de rosa. Mira, de lo que más vienen son. ¿Veis? Vienen dos verdes. Este que es colorado y blanco y azul, nada más que trae uno de cada. ¿Veis? Y bueno, me gustaron. Y dije, bueno, a después de San Valentín. ¿Qué más? En la parte de boda encontré esto. Esto es lo antiguo que, bueno. Y como ahora de San Valentín, dije, bueno me llevo uno de perlita ahí cogí uno que costaba un euro mira aquí aparece otro de los de de los de corazones de fino. que cogí tres veis aquí están qué más mira de los tassels que os he enseñado que cogí el rosa y el azul y este verde Es que no se ve el verde es más discreto ¡Uy, oh, qué riquidito. No se ve, ¿no? Pues cogí estos tres. Después me pongo a buscar y no, tengo, y no tengo tiempo de hacer. Ah, perdón. Cogí esto. Novedad. Que me gustó mucho. Tampoco lo había visto nunca. Novedad Son como.. No sé. Son dos hojas con un. como con un centro. Ah, creo que se abría por abajo, pero no. A ver que lo voy a ver porque esto tampoco lo había visto nunca Y además pesa ¿Veis? Mirad No, es plástico, ¿veis? Por detrás es plástico, pero mira Son bonos, ¿eh? Son graciosos Y no sé la cantidad que trae Porque aquí ya tengo, a ver, ¿es este ¿Esto qué es? No sé si será este Ya es que le he quitado la, este y este, ¿no? No lo sé pues este en español, por favor. Español, perla. Bueno, pues este me gustó y cogí un paquetillo, un euro costaba también. Bueno, pues esto. ¿Qué más? De Pegatinas de Pascua. Ojo, que la Pascua esta vez no la han puesto con las cosas de las manualidades. Están en una de las calles, todo lo de Pascua juntos. Cogí esto. Que son huevos de pascua, valen un euro con flores, mariposas y todo lo que conlleva la pascua. Y estos, que mirad qué que monos. No me diréis es que no son monos, son súper monos, son pollitos. Y estos, ¿qué me decís de los conejitos? Son súper divinos, vamos. Novedad, novedad, novedad, novedad, novedad, novedad, novedad. No huevos de pascua, me encantan. Y los vi y los cogí. La Pascua, os digo, no está en el mismo sitio que las manualidades. ¿eh? Encontré esto de Pascua de conejito Mirad qué mono. Miren, por delante y por detrás. Esta es una cara y esta es otra cara. Y me parece muy gracioso. Y los cogí. Y costaban todos, valen un euro. Mirad, encontré este conejo. El viejo, re viejo, re viejo, que es hacerlo en 3D. ¿Veis? Y dije, ala, pues lo voy a coger. ¿Veis? Y, y lo compré y me costó un euro. Qué grande, ¿eh? Qué grandecito. Que tengo un ítem de Pascua. ¿Y qué más? Mira, de madera, de, de, de DM, mira. Vienen cuatro. Son cabezas de conejo. ¿Para hacer por ejemplo, una cheque? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y son buenísimos. Un euro en cuatro. Sí, cuatro. Y son muy bonitos. Y no son chicos, ¿eh? Son muy chulos. ¿Qué más? A ver. De Pascua. Como nosotros hacemos las bolas de Navidad, pues ahora se pueden hacer los huevos. Tampoco lo había visto nunca. 55 céntimos. Cogido. ¿Veis? Y son como para hacer huevos... Parece como las bolas de Navidad, pero en huevo. Se abren, ¿ves? Y se cuelgan también y tal. Y me gustaron. Hay que tener cuidado porque como se caiga, se, se rompen. ¿Qué más cogen? A ver, chicas. una bolsa. A ver, claro. Y aquí tengo también tiras de Pascua. Hay en todos los colores. Son libretitas para tomar nota apunte o tal. 2,53 euros. Y me parecen muy monas. Ya están hechas 3 y dije, ah, pues me la llevo para mi casa. A lo íntimo. Que me parecen chulísimas. Cogí, a ver, que ya también estoy harta de verla toda. Esto. Que es, mmm, se parece mucho a la malla que os he enseñado antes. Y esto trae en rosa, en grafito, en azul y en oro. Esto ya la habéis visto. Está ahí harta, más harta que nada de verlo. por pues la cogí. Me cogí estos que son tubos, son de cristal para decorarlo y mandar cositas aquí dentro metidas. Valen un euro y traen dos, pero es cristal. Esto sí es cristal. Esto sí es cristal. Que, que creí que había sonado? más roto. ¿Qué más? Mirad, a un euro encontré estas coronitas que me encantan. Cogí tres. Es natural, se enganchan como. Como, vamos, como un pulpo. Mira, qué mona. También la había en blanca, ¿eh? A un euro. Y cogí tres que me gustaban y dije, bueno, me voy a llevar tres. ¿Qué eh, compré más? ¿Os acordáis que os he enseñado antes que había comprado, pues encontré esto en de que son más chiquititos. Valen a 2.50. en comparación los otros son más buenos y más baratos que estos, ¿eh? Pero estos son tan chiquitos que dije, bueno, me voy a llevar. Y me llevé estos dos. Bueno, y ya pues, por último enseñaros que para después San Valentín compré estos tarros de corazones para decorarlos y también enviarlos. Había muy poquito, tres creo que había, y yo me traje dos. ¿Veis? Y me gasté una pasta a un euro, a un euro, a un euro. ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto dice? Son 108, chocho, ¿tú cómo? tu carita. Y mira, ya lo último que encontré fue esto que me ha encantado. Como voy a abrir para que lo veáis. Voy a hacer ruido. Esta he hecho como de. no sé como de fieltro no es mira aquí relleno de esto se ha salido por aquí mira qué mono es una nubecita que esto se puede hacer ¿eh? para colgar lleva aquí estrellita a ver es una lunita ¿Veis? estrellita de fieltro blanca y rosa ¿Veis? se cuelga de aquí y lleva luz Mira, qué bonita, para un cuarto de una niña, para tu room, para lo que quieras, es chulísima. Y me gustó y dije, pues yo me la voy a llevar. A mí esto sí me gusta, ¿ves? Las lunitas, todo esto me encanta. Pero las cosas así musicalísticas de luces que cambian me recuerdan a Santa Fabila. Pero esto sí me gusta, esto no cambia ni nada y la luz es muy tenue, muy suave, está adentro, ¿cuánto me costó eso? Había otra en mí, pero me traje la rosa. Esto me costó 3,50. Y ya está, se acabó. Todo esto, lo he comprado en el Teddy. porque ya os digo que yo tengo una vez cada dos meses y medio y entonces pues de lo que hay, pues me suelo... Lleva, porque después. Manita no lo voy a <risa> Nada más. Eh, espero que os hayan gustado, que os hayan gustado las novedades. Vuelvo a recordar que las cosas de eh, por lo menos en el Teddy de Chiclana, las cosas de Pascua no están con las cosas de manualidades, eh. Están en.. En, el, en uno de los pasillos han puesto, como muchas veces hacen con las cosas de Navidad, Suscríbete. que las sacan y lo ponen en otro lado, incluso las pegatinas, había más pegatinas, más clases. Entonces, está en otro pasillo totalmente aparte, por si buscáis cosas ya de Pascua. Hay más cosas, muchas más cosas. Hay cajas, hay otros conejos, hay bolsas, hay bolsas para hacer, hay de todo. Pero bueno, yo me he traído pues una muestra porque realmente bueno la Pascua es un intercambio. Ya está. Nada, desearos que estéis todas bien, que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito bueno y entretenido, que nos vemos pronto si queréis, que si queréis suscribiros, solo le tenéis que dar la campanita y bueno, primero a suscribirse y después a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que el susurro del papel suba un vídeo. Que cuando lleguemos, si Dios quiere, si llegamos algún día a los 5.000, pues haremos un sorteíto. Y... y nada más. Que os cuidéis mucho y que nos vemos pronto si queréis. Besos. Cuidaros. Chao.